¿Cuál cree que es la respuesta ante la guerra contra las drogas? Las drogas es un flagelo humano eh, que tiene mucho que ver con la conducta personal de cada ciudadano, de cada persona que la consume. Entonces deberían de haber políticas integrales, no solo combate a carteles, porque combaten un cartel pero dejan que el otro crezca y de ahí combaten el otro mientras el otro crece. Ese no resuelve los problemas del crimen, la violencia, el crimen organizado que se da en nuestros países y que corrompe también a nuestras sociedades. Hay un, lugares de producción de droga. El Plan Colombia ha fracasado totalmente en, en cuanto a la producción de droga. Ahora se produce más droga, tal vez en menos territorios, pero más droga. Es más droga la que circula, es más cara la droga, y va dejando muerte. Sangre y dolor en todos los lugares que pasa y nosotros somos un tráfico obligado de la droga. Entonces sí es necesaria una revisión, pero eso no puede ser un acuerdo unilateral. Estados Unidos tiene que hacer acuerdos internacionales para buscar salidas que eviten este problema tan grande que está ocasionando muertes, asesinatos, crímenes desde México y todo Centroamérica hasta Colombia.